Los detalles fueron ofrecidos por la directora regional de Educación, Mariel Santos. Asegura la medida ha sido tomada ante la convocatoria a huelga por 24 horas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Eh, en el día de ayer se sostuvo una reunión con la directora nacional de encargada de prueba nacional y con el viceministro Adalberto Martínez, en el que también intervino la señora Denia Burgo, que es viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Resulta que en esa reunión se tomó la decisión de la prueba que corresponde el miércoles, que es la de matemática, que se realice entonces el jueves a las 2 de la tarde para continuar con el calendario normal. Hoy iniciamos con lengua española, mañana se suspende por motivo al, a la convocatoria del movimiento huelgario. y entonces el jueves en las mañana sociales y a las 2 de la tarde del jueves matemática y el viernes concluimos con ciencias naturales. Aprovechamos para que cualquier persona que conozca a los estudiantes, algún amigo, eh, familiar que, se, que tenga este compromiso de examinarse para que le informe que las pruebas de matemática será realizada el jueves a las 2 de la tarde para NTN su noticiero regional Joanny Paulino